hoy vamos a conversar sobre vivir sin sufrimiento y me gustaría decirles como, introducirles de qué perspectiva ¿verdad? porque cuando uno está sufriendo todo lo ve como ensombrecido y, pero ustedes saben que si uno es un buen pintor uno sabe dónde dibujar sombras ¿verdad? si usted hace una carilla y no le pone sombras como que así uno dibujaba como, como cuando estaba en la escuela pues yo recuerdo en el colegio nos enseñaron cómo hacer las sombras que se ven bien y ustedes saben que en India además hay una imagen que es muy bonita que es de Vishnu que es este eh, símbolo de, un, de una perfección femenina y masculina en un cuerpo humano ¿verdad? por eso le ponen cuatro brazos a Vishnu, y es una imagen donde él está recostado en una serpiente de cinco cabezas, y está totalmente relax de hecho tiene la mano así, y la serpiente de cinco cabezas está como cubriéndolo, como protegiéndolo, y ese es un símbolo de que conviven las sombras con la luz en el ser, ¿verdad? O sea, las sombras son necesarias, la luz es necesaria. Pero en esta imagen de Vishnu no es saber conquistar las sombras. Entonces, en realidad, lo, el contexto, como lo vamos a ver hoy, el, digamos detrás del sufrimiento, es aceptar que está y aceptar cualquier emoción o cualquier sentimiento que el ser humano tenga el problema no es que esté el problema es que todo sea después sombra ¿verdad? o sea, que yo no sepa cómo ponerla, por ejemplo usted podría pagar Giovanna, y todo todas todas, bueno esa no, esa no, porque vamos a ver, ¿qué pasa ahora? ¿qué pasó? todo se oscureció ¿verdad? pero cuando hay sombras por ejemplo ahorita aunque todo está oscuro hay una luz y esa luz está proyectando algunas sombras ¿verdad? o sea aunque haya oscuridad significa o hay sombras significa que en algún lugar hay luz ¿verdad? y esa luz es lo que vamos a descubrir hoy, entonces pueden volver a encender y vean qué rápido se vuelve a encender toda la de arriba también pues, así de fácil sí. se va a transformar la oscuridad en la luz ok, pero las sí, dos cosas bien eh, bien. la sombra lo estamos tomando como un símbolo ¿verdad? entonces, ¿qué sucede? ¿en qué momento empezamos a sufrir? ¿o qué caos? hay que entender por qué sufrimos que causa mi sufrimiento y el sufrimiento vamos a ver que no es físico el dolor es físico pero el sufrimiento no es físico por eso hay veces que a uno le sale ¿verdad? como el sentimiento desde el alma y por más que uno haga cosas no se le quita porque no es un sufrimiento que yo pueda quitar eh, tomando pastillas o haciendo ejercicios o yéndome a bailar o tomando los traguitos, ¿verdad? porque todo eso lo que me va a hacer es impactar lo físico pero no de dónde viene el sufrimiento que es del alma y el alma es metafísica eso significa que es más allá de lo físico, o sea, es espiritual, es sutil y es ahí donde está la experiencia, tanto de paz, de luz, pero también como sombra. Y es tan importante entender que ahí es donde tengo que trabajar, en el alma. ¿Por qué? Porque si no, yo me siento frustrado, frustrado, que hago tantas cosas para estar feliz, como hace el ser humano actual, y sin embargo sigue sufriendo. Y nosotros todos los días nos levantamos para ser felices, pero la felicidad no le llega al alma, y como no le está llegando donde es la fuente del bienestar, de la, de, de la paz, el ser humano de hoy vive en un estado de presión menor y a veces se le hace muy fuerte, se le hace mayor entonces hoy vamos a entender cómo transformar ese sufrimiento desde el alma ¿ok? desde nuestra perspectiva que es el, es el Raya Yoga el alma empezó a sufrir cuando se desconectó de sí misma. ¿Eso qué significa? Vamos a hablar de tres cosas, Dharma, Dharna y Karma. Pero lo vamos a poner en bonito. <ríe> Son palabras de gente un poco diferentes. Pero resulta que nosotros, el alma, o esta, esta esencia divina, eh, ¿de dónde viene? ¿Cuál es el hogar del alma? El hogar del alma es un lugar de paz, es un lugar puro, es un lugar de luz y ahí el alma sufre. ¿Qué experiencia tiene el alma? Porque eso todas las almas de diferentes religiones todos recuerdan de su estado inicial que es su hogar espiritual, que le pueden llamar cielo, nirvana, shantidam, como quieran llamar, muktidam, lo que sea, pero es un espacio de mucha paz. Ahí no se sufre, estamos tranquilos, descansando, pero ¿qué pasa? ¿Dónde estamos ahora? Estamos en un cuerpo, ¿verdad? Eso, no, eso está bien, estamos en un cuerpo, ¿verdad? Pero usted sabe que al inicio, desde nuestra filosofía, el alma era como un bebé, inocente, puro, que aunque está en un cuerpo, todavía se siente muy tranquilo, muy lleno de luz, muy lleno de paz. ¿okay? Y así pasó en su estado inicial, hasta que el alma se desconecta de sí misma, y entonces pierde lo que le llaman sus principios de vida o su dharma. Dharma es como algo que es natural del ser, que son sus principios del alma. Por ejemplo, un bebé que es tan inocente, tan dulce, tan amoroso, naturalmente cuando usted ve a un bebé tiene una mirada tan pura. Ese es como su dharma. Es su, su naturaleza original, digamos. ¿Qué pasó con nosotros? Antes de ir más profundo, ¿qué pasó? Quisiera hacer un pequeño ejercicio con ustedes para que capten un poco nuestro estado original. Quisiera que ustedes se observen de sí mismos tres cosas que ustedes no quisieran cambiar de ustedes. O sea, cosas que ustedes quieren mantener de sí mismos o de sí mismas voy a poner una música un minuto y piensen qué son tres cosas de sí mismos o de sí mismas que nunca quieren cambiar que les gustaría mantener y estamos hablando del ser, ¿verdad? lo lograron con qué se conectaron de sí mismos digamos en general como con una palabra transparente. transparente amor conocimiento o sea lo que lo que ustedes se conectaron fueron con cualidades ok, la palabra podríamos como que todo lo que comprende son cualidades de ustedes ¿de dónde salieron esas cualidades? que a ustedes les gusta, que no les gustaría cambiar porque están en ustedes están en ustedes, ¿verdad? por más que uno está desconectado de sí mismo uno cuando se observa ve que sí tiene cosas que son buenas que uno sí es un ser bueno aunque uno se sienta cucaracha tías, ¿verdad? Pero en realidad hay cosas muy lindas del propio ser. Eso es ese, se imaginan si uno siempre se, se viera esas cosas que uno no quiere cambiar de sí mismo, que uno siempre se sintiera así. Bueno, eso es el primer ejercicio que tenemos que hacer, que eso es recuperar nuestro Dharma, es decir, nuestros, nuestro ser original, nuestros principios originales del ser eso implica implica volver a sentir el ser divino que soy yo, ahora, esta palabra divino cuando yo primero la escuché me sonaba muy volada <risa> porque cuando uno se viene sintiendo muy mal y se viene sintiendo uno mismo muy culpable o como muy mala gente verdad si a mí me dicen yo usted divina uno no lo cree pero realmente si uno se ve con más con más desapego aquí la el tema es el desapego yo he empezado a entenderme muchísimo más como un ser divino ahora, ¿desapegarme de qué? por ejemplo, imaginen que ustedes no tienen edad desapeguense del hecho de tener edad ustedes no tienen edad piensen que no tienen edad o piensen que ustedes no tienen nacionalidad no tiene ninguna nacionalidad. Entonces, ¿de qué se están desapegando? pero a ver, en realidad es un desapego de una identidad muy temporal, que no soy yo, yo no soy mi edad, ni soy la nacionalidad. Entre más uno se va desapegando de las identidad física, digamos, limitada, más uno va reconectando otra vez con este ser del alma, que en esencia <coughs> es todas esas cualidades que ustedes dijeron. ¿Qué nos pasó? Resulta que nosotros, en vez de desapegarnos de todo lo externo, lo que sucede y lo que nos está dando sufrimiento, una de las cosas, es que nos apegamos mucho a la edad, a la gente, al trabajo, al país, a la familia, a los amigos, tengo mucho apego, entonces entre más apego hay, más sufrimiento tengo, Y más distante estoy del poder sentir esas cualidades que tengo en mí. ¿Me siguen? Entonces aquí la primera cosa es volver a sentir la libertad de ser un ser metafísico dentro de un cuerpo físico pero en este cuerpo físico, ¿cuánto tiempo voy a estar? Pero la mamá de Emilio vivió bastante, noventa y tantos años. Pero es interesante cuando uno va llegando a cierta edad, porque una persona que está aquí, ahora me dijo, ah, es que me fui a comprar el nicho, porque fijo, más de 15 años no voy a tener, más de 15 años más, ¿verdad? Porque ya tiene cierta edad, ¿verdad? Y eso digo, qué interesante poder ya prepararse para dejar su cuerpo. Pero ¿será que lo tiene que hacer solo una persona de cierta edad? En realidad, si uno viviera todos los días como si fuera el último, y también como si fuera el primero, ¿cómo sería ese día? Entonces a mí me gustó porque me hizo pensar que yo debería preparar mi nicho, pero <risa> no iba a comprarlo necesariamente, pero tal vez soy mi último día y lo voy a vivir como si fuera ese el último día ¿ya? entonces eso es una de las de, el, el primer aspecto volver a reconectar con mi ser real puro original, divino, desapegándome, desapegándome, desapegándome. ¿Sí? Segundo aspecto, dijimos que era el dharma, que dharma son rasgos de personalidad o carácter. Pero dharma es virtudes, virtudes en el carácter. ¿Ok? Lo que a mí me hace sufrir son mis defectos. Entre más yo me desconecto de mi propio ser original, yo actúo por mis defectos. ¿Y qué pasa? ¿Qué, ¿Por qué mis defectos me hacen sufrir? ¿Por qué? ¿Y por qué me hacen sufrir un vicio? ¿Y por qué me hacen sufrir los apegos? Todos están teniendo la razón, es cierto, son vicios, son apegos, es cierto. ¿Y por qué eso me hace sufrir? Sí. Primero no los acepto, no me gustan. De usted, me ¿Por qué resulta que me alejan aún más? Entre más los tengo, más me alejan de mí mismo. <risa> Porque uno se siente, se siente mal, como con los defectos uno hace sufrir a los demás y uno se hace sufrir a sí mismo. Y entonces, entre más yo sé que hice sufrir o que me estoy haciendo sufrir, más me alejo de sentirme tal como yo soy. Me alejo más de mi ser. Se aleja más de la paz. Y por lo tanto, más de la paz. ¿Y qué es lo que está pasando en el mundo actual? Como la gente está viviendo tan alejada de sí misma, se fija mucho en sus defectos y en los defectos de los demás, se harta de la vida. Y se hartan tanto de la vida y están tan desconectados de sí mismos que deciden quitarse la vida. Que es una muy mala idea. Porque usted se... como es un alma eterna, usted no ha terminado su papel. Usted lo que lo que lo está haciendo sufrir no es vivir, es que usted está no aprendiendo, o sea, no viviendo, no viviendo más bien, está, vi está viviendo no usted, está viviendo los defectos, pero no uno mismo no el alma del final. no el alma ¿y qué pasa? yo me niego a mí mismo o sea, el matarse, el negarme es el hecho de negarme en su máxima expresión yo no quiero ser ¿verdad? es como un no a mí mismo, ¿verdad? Es decir, una no aceptación absoluta. Yo no quiero ser. Pero no es que yo no quiero ser porque yo me conozco. Es porque yo no sé quién soy. Y siento un enorme vacío. Y estoy tan vacía que prefiero... Pero entonces, ¿qué ha pasado? Que la gente se hace adicta a eso. Entonces se intentan matar, claro. Si no así como drásticamente, eh, pues de otras maneras, ¿verdad? <risa> o sea, hay muchas maneras como de atentar contra el propio bienestar, no solamente como ahorcándose, o, pero haciendo cosas que no me hacen bien, y que yo sé que esto que estoy haciendo no me hace bien porque incluso hay gente que le da anorexia y que le da bulimia o sea, no es, no es que se están matando directo, sencillamente no estoy comiendo eso y no, no quiero, no quiero comer eso, no es herencia, eso no puede haber algo de herencia bueno, puede haber lo que nosotros vemos en herencias es que, que lo vamos a ver en el otro tema es que kármicamente un tema del karma estoy con personas que tienen características de efectos y virtudes similares a las mías Entonces no es que es una herencia sino que estoy de ahí porque en algo nos parecemos y por eso se dice como hereda, hered, que lo heredé pero no es que yo lo heredé de otro, es que nos parecemos y por eso caí kármicamente ahí Ahorita vamos a, a esa parte, porque lo que quiero primero es, antes de eso, <risa> es ver ¿Será que seguirme negando de mi ser, que tal vez lo he hecho, ¿verdad? y tal vez he pensado en quitarme la vida? Eso será que va a resolver mi sufrimiento, porque finalmente, ¿qué quiere una persona que se quita la vida o que está tan mal Y lo que quiere es descansar, descansar de pensar tonteras, descansar de meter la pata, de hacer errores, es cierto, ¿verdad? Sí. Qué pecado. De sentirse mal. Finalmente lo que necesita es un descanso. No es morir. No es morir. Sino un descanso. Y el mejor descanso es Paz mental. Que usted puede decir, como hacen las personas, me voy a tomar una botella de pan y así me duermo una semana, una semana. <ríe> pero qué pasa? No. Sí, pero lo que pasa es que eso no genera paz mental. Eso genera una disociación de usted misma todavía más grande. Lo que usted quiere es paz mental. Y paz mental resulta que implica algo muy sencillo. ¿Qué genera paz mental? ¿Qué tendría usted que quitar para tener paz mental? No pensar en los defectos de nadie, no pensar en el pasado, no pensar en es decir, implica que yo empiece a pensar desde el alma o desde, desde el, el corazón, desde las virtudes, las cualidades. Porque cuando uno solo ve defectos, uno no se soporta ni sola. O, o uno le fascina. Pero hay veces que uno no se soporta ni sola porque no, es o sea, no soporta a nadie. <risa> ¿verdad? Entonces, claro, a, a uno tampoco nadie lo soporta. Pero si ¿sí? usted hace una cosa, verás. Imagínese a esa persona que usted oye, imagínese porque están haciendo. Bebito, un bebito, tú purísimo. la perspectiva de esa persona. Claro, es un buen truco ese. Pero también además de ese lindo truco, lo que implica es Primero vimos qué es lo que yo no quería cambiar, ¿verdad? Hay cosas de mí que yo no quiero cambiar, pero ahora lo que implica es qué cosa de mí sí quiero cambiar. Ahora, es muy fácil ver la reacción negativa de mi personalidad, pero no es la reacción lo que tengo que cambiar. ¿Qué es la debilidad? que está produciendo que yo reaccione de esas maneras. Porque yo necesito ser fuerte para verlas y no decir, ah, me voy a quitar la vida porque eso no me gusta. Pero si usted tiene todas las capacidades de cambiar eso, ¿qué importa? Yo puedo conquistar las debilidades, eso es como Vishnu con las serpientes están ahí no importa que estén ahí las debilidades van a estar ahí los defectos van a estar ahí pero yo tengo que tener el entendimiento de cuál es esa debilidad para conquistar la debilidad está bien que esté siempre va a estar tal vez o, o desactivar algún momento si yo la entiendo yo no yo ya no voy por ahí la cosa es que como no nos gusta mejor o me tomo lo que sea para no decir mira si sí, es que esto está ahí en mí que, que, que sí y además lo ideal es verlo por uno mismo que nadie le diga a uno porque cuando lo, alguien te dice además decir uno uno lo, que, uno, lo que, uno lo que cuando alguien te dice lo que sucede es que uno reacciona y cuando uno reacciona uno cambia temporalmente pero no porque uno se haya dado cuenta ¿verdad? Sí. entonces cada quien tiene su personalidad ¿verdad? y no es tanto ver los defectos de los demás pero ¿qué es lo que yo podría mejorar en entonces ¿cómo hacerlo? empezar por los pensamientos empezar por lo que yo pienso el mejor lugar para cambiar es las relaciones con los demás pero bien aquí, como es una fuente de sufrimiento cuando uno tiene defectos, los demás siempre me los van a reflejar que los demás siempre son espejos, por eso en India hay una tendencia espiritual que se llaman los aniasis que ellos se van a los Himalayas a vivir solos y no quieren ver a nadie, <risa> ¿verdad? son los que viven en cuevas esa tendencia es con la idea de no sufrir, no dañar a nadie esa tendencia la tenemos todos, solo que ellos lo hicieron como una religión, mejor me voy a la cueva, ahí me conecto con Dios, mucha paz, me desaparezco. Pero no necesariamente estar así significa que no sufro, significa que no me... porque es igual como ir a la cárcel, hay gente que está tan cansada que, que dice, ay, mejor, voy a la cárcel, ¿qué importa? Ahí me dan comida gratis. Pero es gracioso porque es eso, por ejemplo, el pensar, bueno, ¿qué importa ir a la cárcel? Ahí me dan de comer, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que usted quiere en su vida? Solo comer y dormir. Entonces, precisamente igual, o sea, si yo quiero seguir cometiendo el mismo error, verá qué es lo que yo quiero. Entonces, asumir que yo puedo hacer el cambio, no dependo de nadie, nadie, nadie. Están los defectos, van a estar ahí, siempre van a estar, pero los voy a empezar a conquistar. Que no tomen el poder de mi personalidad. Que estén ahí como un adorno, pero yo mando aquí. Eso es el Raya Yogi. Raya significa rey. Yogi conectado con conexión. Entonces, el que está conectado con esa capacidad de gobernarse. Está al defecto, pero lo tengo que entender. Lo tengo que identificar. Lo tengo que aceptar después lo puedo manejar eso está bien y para eso me tengo que dar el permiso de tener defectos está bien tener de hecho ya los tenemos sólo entonces podemos llenarnos de virtudes eso es el dharma y el tercero es el karma okay. el karma recuerdan que el sufrimiento era metafísico, que no es físico, el sufrimiento es del alma, bueno, el karma es una ley del alma, o sea es una ley espiritual, y la ley espiritual dice que todo lo que uno vive, uno lo ha sembrado, que uno siempre está cosechando lo que uno está sembrando, eso significa que de alguna manera, yo estoy creando la vida que estoy viviendo y en esta vida y en otras vidas y eso significa que si no cambio ahora, que tengo la oportunidad de cambiar kármicamente, o sea, el alma va a ser llevada a los lugares donde tiene que estar porque tiene que cancelar el karma y la forma de cancelar el karma es espiritual y nosotros nos han enseñado que la forma de cancelar es sufriendo Verá, porque yo les contaba a algunos de ustedes en algún momento que una vez un señor me dijo, él era guardaparques sí, y me dijo literalmente que él se flagelaba, o sea, todavía en esta época porque él sentía que había hecho algo muy feo, y él se agarraba al golpe. Y entonces él me preguntó, ¿hasta cuándo es necesario flagelarse? ¿Hasta cuándo ustedes lo hubieran dicho a él? Es decir, ¿hasta cuándo es usted va a seguir castigándose, agrediéndose para expiar la culpa de algo que usted hizo en el pasado? ¿Hasta cuándo? Y uno muchas veces se siente mal por algo que no dijo, por alguna relación que terminó, por alguna cosa que pasó. Algo en el trabajo, lo que sea, algo que pasó con los hijos. O sea, fuentes para estar sufriendo tenemos. Mod justificaciones para sufrir. Si yo le digo, a ver, es que no, digamos, si Gaby me dice, no, María, es que vivir sin sufrimiento no se puede. pero le voy a decir todas las razones por las cuales es, es, voy a sufrir. Entonces, claro que sí, hay miles de razones por las cuales ustedes pueden decir, ¿por qué se puede sufrir, verdad? Ok, eso es real. Son razones, existen. Ahora, resulta que eso es un patrón. Me estoy flagelando, pero no estoy cambiando. Es decir, me estoy poniendo en circunstancias donde yo me siento mal conmigo misma, conmigo misma. Me hago sentir mal, me trato mal, no sé hasta cuándo ya dejar de sentirme mal. Y así se expía la culpa. Entonces ahí viene una parte muy bonita, que es la parte del alma suprema o el ser supremo o Dios, o la fuente universal de amor puro, como, como ustedes lo conozca a este ser lindo. Resulta que el karma, como es espiritual, requiere de una ayuda de un ser muy puro, espiritual también, que me ayude a mí a reconectar con lo más divino de mi ser y a ir desde Identificándome, de vez atándome de ese karma que yo tengo. Y por eso es muy importante ver que el alma suprema es un ser de amor puro, muy puro y que jamás, jamás hace daño. Es decir, toda la idea de que Dios es un ser que enojó y que castiga mucho toda esa idea es muy humana no es pura entonces un ser que es muy puro que vive en nuestro hogar del alma esta alma suprema un ser único un ser muy divino es muy fácil conectarse si usted limpia los la mente todos los pensamientos inútiles y usted conecta su mente con este Ser de Luz, ya está conectado, muy fuerte, muy rápido. Y cuando uno está conectado con este Ser de Luz, uno deja la necesidad de flagelarse, se conecta con Dios, con lo más elevado, con lo más divino, con la paz, el perdón, entonces eso no se da el permiso de volver a empezar a ser feliz. Es como eliminar todos los prejuicios. Prejuicios, pero también es como decidir que el pasado no me define. El, o sea, el desatarme significa desidentificarme de algo que, sí. que pasó, que me hizo sufrir, que no fue bueno, pero ya pasó. No me identifico más a esas cosas. Porque ustedes saben que volver a hablar de lo mismo, identificarme lo mismo, tratar lo mismo, refuerza la identidad de, de que ese pasado me define a mí. Pero no, ese pasado me dejó cosas buenas y malas. Pero ya no más, no más. o sea, yo ahora soy no soy la persona que fui eso cambió el karma y vea lo interesante ¿qué es el signo de que cambió el karma? De que estando en esas circunstancias usted está más en paz usted está más tranquila más feliz y usted ni se da cuenta que ya no tiene, como que ya no, no le afecta. Es decir, es como que resolvió el karma. ¿verdad? Pero eso requiere un, un solo ejercicio. Pero vean lo que yo he visto: cuando no está mal, quiere todo rápido. Porque uno no tolera sufrir. Pero díganme ustedes. Todos ustedes han sufrido alguna vez en su vida. Les duró toda la vida. Verá que el sufrimiento no dura para siempre. O sea, los sufrimientos se acaban. Entonces ningún sufrimiento va a durar para siempre. Ninguno. Va a pasar, va a pasar, ya. Sin embargo, ¿cuánto tiempo les duró superarlo? Entonces, lo que nos sucede ahora es que no toleramos ni un segundo de dolor. Por eso, imagínense, ¿a quién de ustedes les han puesto inyecciones? Todos nos ponen inyecciones, ¿Verdad? ¿Qué le dice el doctor o el farmacéutico ahí cuando le va a poner a uno una inyección? Sí, sí, sí, sí, <ríe> <lo profundo. ríe> ¿Y qué más dice? Relaje. Relaje. Y eso es muy interesante. Bueno, los mamás que han parido. <ríe> ¿Qué han parido también. <ríe> ¿Verdad? ¿Usted sabía que iba a doler? ¿Verdad? Ya sea la inyección, ya sea la... <risa> usted sabía que iba a doler, pero usted sabía que... Que entre más relajada o más relajado está usted, menos dolor y sé que va a pasar. Pero ¿qué pasa cuando uno le pone una inyección y uno está todo tenso? se la calambró hasta la nariz ¿verdad? porque uno no está relajado uno sabe que está pasando por un dolor que le va a doler pero si yo estoy tenso porque me va a doler es decir, no tolero ni un poquito de sufrimiento entonces me va a doler más bueno, y puede ser, ¿verdad? el, el parir, ¿verdad? puede ser una operación puede ser ir al dentista ahí un sufrimiento, una ahí es lo que vamos ahí es lo que vamos. estamos hablando de cosas físicas ahí yeah. las cosas físicas tenemos esa sabiduría de que entre más relajado menos duele ahora a nivel del alma uh -huh. es lo mismo entre más liviano entre más tranquilo se me va a pasar, es un sufrimiento, está ahí, es un dolor, pero no va a durar para siempre, se va a ir, pero entre más yo esté relax, es decir, más liviano se va a ir más rápido, no tengo que ponerme tensa, las cosas van a venir, todo va a venir, ¿Y por qué digo eso? Porque ahora he visto que hay muchas personas jóvenes que tienen todo, todo, buena familia que los apoya, ¿verdad? no están muriéndose de hambre, están bien físicamente, no tienen una enfermedad terrible, y una pequeñita cosa que hacen mal, pues, cometen un error, algo les fue mal con alguna relación de pareja o lo que sea, ya se van a matar. ¿Por qué? Porque no duraron ni un poquito de sufrimiento. O sea, va a pasar. Y todos metimos la pata, decían no. Entonces, sí. Entonces, si todos nos equivocamos muchas veces, y sí, cometo errores. No por eso me voy a matar. O sea, yo puedo tolerar un poquito de sufrimiento, sé que por ese error que metí la pata, pues no voy a ser muy feliz durante unos días, ¿verdad? Pero voy a empezar a trabajar en enmendarlo, en estar mejor, y lo que tenga que sufrir, lo voy a sufrir tranquila. <risa> y eventualmente, eventualmente se va a ir, y voy a mejorar como persona, la próxima vez lo voy a hacer mejor. entonces ¿qué significa karma? karma significa que si entre más yo estoy así atadura car por eso se llama atadura cárnica es, es la forma que le llaman más no se va el dolor pero usted está relajado lo aceptó, se fue y se fue para siempre ¿verdad? entonces es una actitud interior. Ahora, todo esto que estamos hablando, yo siento que la meditación ayuda muchísimo y hacer espacios donde usted esté consigo mismo. Ahora, cada vez que yo estoy conmigo misma no significa que estoy meditando, porque hay veces que estoy conmigo misma flagelándome, entonces mi mente no está feliz, me estoy tratando mal, entonces eso no significa meditar, ¿verdad? Entonces está bien. Me siento mal conmigo misma, algo no hice bien, lo que sea, ¿ok? Acepto, acepto. Pero ahora a partir de este momento, yo sí quiero sentir esta parte que no quiero cambiar de mí, esta parte muy linda que es de luz, y voy a conectarme con esa parte y voy a conectarme con esta fuente de amor universal que me ayudará a liberarme, a limpiar y eso usted lo hace ocho horas al día y vieras cómo cambia <risa> no pero vieras que eh, ahora le comentaba ¿cómo era tu nombre? Sí. José José que Digamos, cuando uno empieza a meditar es normal que uno no esté concentrado. Es demasiado normal. Porque uno nunca lo ha hecho. Y usted es como un niño pequeñito que usted le dice, quédese quieto, sentado usted, ¿qué cree que va a ser chiquito? O sea, en dos minutos va a decir, allá, ahora qué hacemos? ¿A dónde vamos? Entonces, ¿qué tiene que hacerle decirle a usted? No, querido, sentate dos minutitos más y entonces va a empezar a mover las piernas y todo, ¿verdad? Está bien, pero va a tener que seguir sentado, hasta que se le haga hábito. Así es la mente, la mente no tiene el hábito de estar tranquila, todo el tiempo está pensando y hasta que yo hago el ejercicio de meditar, ¡qué alivio! La mente empieza a decir, Ay sí que cansado pensar tanto, pero no puedo dejar de pensar, normal, no se va a concentrar en cinco segundos, momentitos, por eso aunque sea un segundo de concentración, ya lo hace. Entonces, ¿qué es meditar? Concentrarse en la luz, no en la sombra, aunque la sombra esté ahí, no me voy a enfocar en ella, porque alguna luz está proyectando la sombra, la voy a buscar. Y eso en India le llaman el poder de discernir, que lo representan con un cisne. Que el cisne en India es un ave especial, porque tienen la idea mitológica de que si usted le pone un montón de piedras con una perla, el cisne solo toma la perla. Eso significa que nosotros siempre podemos encontrar la luz en la oscuridad. No importa cuán oscuro sea, hay una perla escondida. Entonces eso me, me... ¿Cómo lo hago? Dándome tiempo para meditar y para sentir y para descubrir, ¿verdad? Y sí, tengo que tolerar un poco de sufrimiento. Está bien. Pues yo puedo. Yo soy fuerte. Se va a pasar. ¿Verdad? Si parió o si, o si fue una a una operación, o fui al dentista y logré que me hicieran una calle y lo, lo, lo, lo logré entonces puedo un poquillito más de sufrimiento, lo puedo lograr porque el que yo diga, es que esto no lo soporto esto es demasiado recuerde, eso es como poner tenso el brazo cuando le van a poner la inyección, verdad más le va a doler verdad no, usted sí puede soportarlo, relájese, es duro, duele. Duele un rato, y depende de qué tanto, va a doler un, tal vez meses, pero después se va a pasar. Siempre lo voy a poder manejar. ¿Sí? Este mundo es raro, ¿verdad? Porque estamos en un mundo que refuerza todo lo que es sufrir. Y es, y es muy virtuoso, ¿verdad? La mujer, la mujer que sufre es más virtuosa. La felicidad Pero todos, porque si usted ve, escucha las canciones ay, y todo no, Ay, ¿vieras, vi una película buenísima de madre, de la Segunda Guerra Mundial entonces, ay, ay, sí, usted sí que es profundo, ¿verdad? Porque sí que cosas sufrimiento. En cambio, si sí yo le digo vea, es que vi una película sobre la felicidad que es superficial qué so me explico, así, así es así es como nuestra mentalidad que, que ser feliz es ser superficial y que estar sufriendo es ser muy profundo además de que está muy bien reforzar la felicidad y entender que en este mundo loquito que venimos es como que se ve raro pero también hay que entender el equilibrio ¿verdad? Porque si no, uno pasa por estados de manía y después estados de depresión. Entonces, ojalá que se mantenga estable. Estable, estable. O sea, que sea una, un estado de bienestar real. Entonces, para eso igual, ¿verdad? Que yo haga mis ejercicios de estar conmigo, de estar bien, de estar, ¿verdad? De estar conectada. Y, y no importa. Está bien que a veces uno se pone un poco maniática, ¿verdad? Y, y después un poco normal. Todo es permitido en este momento. Lo único es que esos cambios muy drásticos lo agotan. Agotan el sistema nervioso. Entonces, ahora es como esos momentos: mucha euforia. Entonces, cuando no la siento, necesito ir a tirarme del bungee jumping y necesito ir a, ¿verdad? a hacer algo, porque si no, quedaría más aburrida. Porque estamos acostumbrados al desequilibrio, ¿verdad? Entonces, no, la felicidad tiene que ser profunda, llena, gran contentamiento, pero del alma, mucha. Y, y ojalá que el alma se siga alimentando cada día más de esa felicidad, ¿sí?